bienvenidos de nuevo a este video tutorial donde voy a estar enseñando lo que es switch en php y te invito a que te suscribas el canal eh, de buenas a primeras porque vas a encontrar un contenido eh, eh, muy dinámico así como el, el nombre co dinámico así que suscríbete a nuestro canal y te voy a dejar en la descripción las redes sociales de instagram donde estamos vamos a estar subiendo historias eh, vamos a estar compartiendo directamente con ustedes eh, las preguntas frecuentes también estamos en facebook como codinámico así que en la descripción les dejaré eh, los links y no te olvides de suscribirte así que vamos con switch entonces switch es algo más avanzado de lo que es un if en el video anterior hablamos de lo que es if y evaluar una condición si es verdadera o es falsa entonces en este caso vamos a evaluar cuando una variable cambia de, de valor cambia muchas veces de valor, vamos a evaluarlo con switch, entonces en este caso voy a hacer switch, pero primero voy a decir la variable color, que va a ser en este caso mi color favorito que es azul entonces vamos a hacer, evaluar la variable color, con, eh, con switch, con el, cas, el statement switch, entonces vamos a abrir eh, corchetes o llaves, y vamos a evaluar cuando cuando cambia este valor vamos a evaluar con casos en el switch en switch evaluamos con casos entonces decimos en el caso se lo voy a decir en español en el caso de que el color sea azul vamos a dar dos puntos yo voy a decir el mi color favorito es el azul y voy a cerrar con un break ok break cerrar entonces en español se los digo de nuevo si en el caso de que mi color porque estamos evaluando la variable color en el caso de que mi color sea rojo dos puntos voy a decir que mi color favorito es el rojo cerramos con un break, y vamos a hacer otro más que dice en el caso de que mi, mi, mi variable sea verde vamos a decir que mi color favorito es el verde ok vamos a hacer un break y por último vamos a dejar un default y es que todas las anteriores no cumplan entonces vamos a decir default en el caso de que no sea nada default voy a decir un hecho eh, no has escogido o no has dicho el color que te gusta o no está en, en estos casos por defecto ok entonces lo que vamos a evaluar ahorita es que tenemos la variable blue que es azul podemos cambiarla directamente a nuestro querido español entonces azul vamos a decir mi color favorito es el azul si lo cambiamos a rojo ya saben lo que va a hacer, va a entrar al caso de que el color sea rojo y va a decir mi color eh, favorito es el rojo, en el caso de que sea verde eh, va a decir eh, mi color favorito es el verde y en el caso de que no sea ninguno voy a decir eh, naranja, voy a decir naranja, no a mí me gusta el naranja, entonces lo que va a decir es no has dicho el color que te, eh, el que te gusta, en realidad debería decir eh, el color no está en la lista o el color no está evaluado pero eso es para entender que vamos estamos evaluando el, el, la variable color y vamos a meterla en el caso de switch aquí la evaluamos abrimos y evaluamos los casos de que esa variable eh, coja determinado valor como en este caso coge un determinado valor como azul rojo o verde y hay determinados mensajes para cada uno de esos, de esos casos ok en este caso eh, te invito a que te suscribas al canal porque yo sé que viene contenido que te va a gustar así que en la descripción te dejo también el link de instagram y de facebook y no te olvides de eh, comentar las sugerencias de comentar eh, lo que cursos que quieres ver y suscríbete ok